Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video Fútbol de estufa, altas y bajas, rumores de Santos Laguna para la apertura 2021 de la Liga MX Santos Laguna fue uno de los grandes protagonistas del torneo guardianes clausura 2021 de la Liga MX En donde arribó a la final frente a Cruz Azul y quedó en las puertas de ser campeón del fútbol mexicano Los guerreros buscarán tomarse revancha en la apertura 2021 Y para ello buscarán conformar una plantilla igual o mejor de competitiva que les permita seguir protagonizando Después de haber mostrado un gran nivel en el campeonato pasado uno de los objetivos de Guillermo Almada Y los directivos del equipo de la comarca lagunera Será mantener a lo posible a los principales Futbolistas, muchos de ellos jóvenes Que fueron potencias en el proyecto de la estrategia Se convirtieron en una realidad, aún así Torreón es una fuente de ilusiones para grandes Equipos del balompié azteca que quieren Hacerse con sus jugadores, y estos son Los rumores de altas de Santos Laguna Oribe Peralta, relegado en Chivas de Guadalajara Cepillo lanzó en los últimos días Un guiño hacia Torreón a través de su cuenta De Instagram, un aficionado le comentó Vende a Santos Laguna, acá te retiras campeón y la respuesta del futbolista fue sería el más feliz y uno de los rumores de bajas de Santos Laguna es Fernando Gorriarán de acuerdo a información de Record Santiago Solar entrenador del Club América puso su atención en la figura uruguaya de Santos Laguna el estratega argentino habría quedado encantado con el nivel del centrocampista y la directiva de Coapa ya habría realizado consultas también habría apuntado hacia la directiva de Tigres otra posible baja sería Eduardo Aguirre el goleador del conjunto de Guillermo Armada habría sido apuntado tanto por Chivas de Guadalajara y 10 más tarde por el Club América que también se sumó al interés, aunque será difícil que cumplan con las expectativas económicas. Por el otro lado, la y Wendy Toledo se despide de Santos Laguna Femenil. El club Santos Laguna dio a conocer de forma oficial la baja de su arquera, con la que no llegaron a un acuerdo contractual, así que se quedó libre para buscar un nuevo equipo haciendo Tigres uno de los interesados. Desde el pasado 19 de mayo, Toledo anunció su partida del cuadro de la comarca a través de sus redes sociales, donde agradeció a la institución y a la afición por el apoyo recibido durante estas instancias del conjunto albiverde.